acelera porque van a abrir la puerta. Y yo no voy a ensayar, o sea, yo no lo voy a hacer, si no hago check. Wow, hoy es el día en que yo lo voy a abrir el concierto no a no abril. Yo no sé, yo no, yo no he estado tan nerviosa como yo estoy ahora, ni siquiera para mi propio concierto. Yo tengo que encontrar un cookie. Para el que no sabe, un cookie es un pegamento fuerte. porque en mi concierto anterior se me terminó de romper uno de los dos lados del de INIA. Y como ese INIA, que es lo que utilizo para tener una referencia de los músicos, instrumentos y eso, como es hecho a la medida, ya viejito, tiene muchos años conmigo, toca cambiarlo, hacerme otro, pero como no me da tiempo, hay que utilizar la técnica que nunca deja de funcionar: pégalo con coquí. Sí. La segunda parada, la oficina. Venimos a buscar unos equipos para grabar un poquito y una ropa. No, Mierda, qué calor. Un deseo de ver el sol. no, no me quita la rubia. No, burda, que la quiero pila yo a ella de corazón. Tranquilo. qué bueno. Lista ya. Que te vaya súper bien, rubia. La agencia que le lleva que Ok, bros, miren, ¿sí? señores. ¿Tienes ¿Tienes ¿tú? ¿tú? pati? ¿Eh? Pero Dios mío. Mira, no la puedo te bloqueas, lo sí. hacer mira, mira que, mira que un vlog. Pero que el blogger de verdad, de verdad. Es nosotros de bullying. No puede Totalmente, ser. Totalmente, claro. El trípode. Entonces, lo que pasa es que lo que yo voy a hacer es una operación. ¿Qué tú vas a hacer? Ah, a mi. María. María. ¿Qué es eso? A mi near. ¡Ah! <ríe> ah pero ya van a seguir hablando. De Ay, a El punto es resolver. <tose> Espérate, que no podemos pegarlo al revés. Entonces, miren que lo que. Como esto aquí, se supone que se engancha. Pero al engancharse no se queda fijo. Yo espero que eso no, no le dé un cortocircuito. Ahora vamos a esperar. Para hablar, eh, Oscar, estoy haciendo un blog. ¿Para qué tú te, sabes te ha aparecido el diálogo? No sé, no, no la... yo estoy hablando. Ella, ella? ella me, me, me ha arruinado todo mi blog. Oscar, eh, que es el road manager, cállense. Oscar, que es el road manager, ha <risa> tenido retos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? La la la la, la la la la la. Sí canta bonito cuando va a cantar, cantando cuando te deja peche. <risa> Él no te dice nada. ¿Cómo puedes decir que cierres los ojos tú ves? Santa <risa> <risa> y <risa> comienza Vámonos, a calentar sí, la, sí, la, sí, la sí, garganta. Hoy vamos a meter, fíjate el brugay Nos fuimos. Corteles en las cosas que antes no tenía. Y he logrado ya, o sea yo no lo voy a hacer si no hago son check hay un texto que yo voy a decir oh, okay. y después pone así como coro esas tres líneas están mezclando el, el, son, el sonido ¿tú? un tic nervioso tengo ahora eh, ok está bien yo estoy bien ocho y media quiero demostrarte que he cambiado eso es lo que yo amo hacer, eso es lo que todos nosotros vamos a hacer. Yo les estoy buscando el sentido a las pruebas porque todas las pruebas tienen una, una razón. En este caso, yo creo que para, para probar nuestra humildad y por encima de eso entender que siempre va a haber alguien más grande, pero ese más grande no es una persona, ese más grande es únicamente Dios. Solamente. Muy buenas noches, mi nombre es Natalia y ahora sí les dejo con para Acabó el día ya. Fue muy, muy, muy bonito espectáculo. Yo no tuve la oportunidad de hacer soundcheck, porque todo se atrasó. La producción local fue difícil. Ya canté, ya... Me siento como que relajada Ya se acabó el día Es un reto entrar a un escenario donde Hay miles de personas que no te conocen Y que tú quieres conquistar El corazón de esa gente Y ojalá que, que me haya llevado varios, varios corazones esta noche Creo que sí, creo que sí